Mm, yeah yeah yeah Hey ella está conmigo a pesar de que no soy tan genial Y sigue conmigo, no importa que digan los demás Nos damos amor, no le importa lo material Nos tenemos los dos, no existe lo superficial Porque más allá de esta vida está nuestro amor Y sé si hay que esperar, yo espero lo que sea por vos se lo juro mi amor, una vida sea si necesario Aunque se me haga eterno, aunque se vuelva rutinario Ey, yo sé que vale la pena Por ver tu carita tan bella Abrazarte toda la noche entera las estrellas haciendo el amor Me pides que cambie de posición Me llevas hasta el cielo sin avión Yo te digo que tu cuerpo es perfección Baby, sí, no perdamos tiempo Y vámonos de aquí A un lugar bien lejos Donde te haga feliz Que mientras tanto yo lo intento ser más de tu vida un cuento Baby ya no tenemos que esperar El momento exacto justo acaba de llegar Nos amamos tanto, te estaba esperando Y ahora que está pasando yo no lo quiero soltar Dime a ver Yeah, yeah, yeah, yeah. Que quiero sentir tu piel Muy pegadita a la mía para toda la vida Dime si tú también De mi parte yo te lo prometo Sé que no todo va a ser perfecto Pero voy a darte lo mejor Te estoy entregando todo mi amor Para que un día estemos recordando Todo lo bonito que pasamos Los momentos duros estando a solas Nos reiremos mientras se asoman tus oídos Color café, me pierdo en tu mirada Nada que hacer, te repito una y otra vez Que te amo y que no te quiero perder Es más, no puedo, jamás me lo perderé. Por eso voy a cuidarte, negrita mía Más que a mi vida, mira quién diría Que en un segundo me enamoraría Yeah, yeah, yeah Ey, ey, ey 170 uh. Las pasiva y baby ey, ey. Yo soy Blas Desde el cielo uh. Escúchame Desde el cielo Wow